De Y para todas las personas que siempre nos ven a través del canal 104 de Claro PIC y las redes sociales. Les doy la bienvenida al sorteo 72-93 para el día de hoy, 10 de mayo del año 2023. Saludo a las delegadas que supervisan, nos acompañan de gana-gana y la Lotería del Tolima. Muy bien, y llegó el momento de conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos los jugadores. Balotas en funcionamiento. Mamá al volante con Ganagana. Gana. Gánate un automóvil Suzuki Express más 36.709.200 pesos netos por solo 30.000 pesitos. Jugando el cofre Tombola de cuatro cifras para que el próximo 3 de junio, con la Lotería de Boyacá, consientas a tu mamá con este premio. Consulta más información en Ganagana Oficial. Recordamos que vamos a jugar el sorteo 72.93. 73.92. Y el número ganador del sorteo 7392 es 6, 7, 8, 3. 6783, repito el número, 6783. Señoras delegadas, quiero que me digan si es correcto el resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores.